En esta pequeña pausa que estamos haciendo eh, para nosotros mismos, para el ser, eh, vamos a compartirles eh, sobre el arte de la paciencia, de la virtud de la paciencia. Sí. Quisiera que vea por un momentito paráramos de correr en nuestra mente y en este momento, en vez de estar pensando a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, a ¿Qué me faltó de hacer en ahorita? Que hagamos un momento y paremos. Y estemos aquí y ahora, en este presente. Totalmente en el presente, con paciencia. En este momento es mi momento para mí. Puedo parar un ratito. Y vean qué interesante, porque nuestro mundo actual... Eh, como eh, hay mucho el valor de ser eficiente, de hacer todo rápido. Yo recuerdo que hace un tiempo estuve muy mal a, a nivel de mi, de mi metabolismo, de mi peso. Y una de las cosas que me explicaba la nutricionista es que uno tiene que comer lento. Pero vean ustedes qué interesante porque para que al cerebro le llegue la señal de que ya está lleno, de que ya está satisfecho, tarda 20 minutos al menos a la hora de comer en que le llegue esa señal al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora uno come rápido, rápido, rápido, porque no hay ni tiempo para comer, todo tiene que ser así, eh, hecho sin incluso darse cuenta de qué come uno. Uno come tan rápido que no le llega la información al cerebro de que fue suficiente. Entonces uno después come más y más. Y eso va afectando también nuestro ser. O sea, uno va cada vez haciéndose más obeso. Y vean el resultado de la comida rápida. Pero... Ese es un ejemplo de cómo en nuestra vida no hemos respetado los procesos personales, físicos, emocionales y en las relaciones. ¿Por qué? Porque todo lo queremos muy rápido. Las relaciones entre nosotros ahora son tipo microondas. Ustedes ven los microondas, muy rápido calientan la comida y muy rápido se apaga. Y así son las relaciones, muy cortas. Todo tiene que ir rápido y entonces por rápido uno ni disfruta las relaciones con los demás. Entonces en este momento vamos a ver que requerimos paciencia. Paciencia primero con el propio ser. Porque uno tiene expectativas acerca de uno mismo, uno espera que ya... Cumplir, cumplir ciertas metas en cierto tiempo. Yo quiero tener ciertas cosas, haber hecho ciertos logros y los quiero ya. Y uno a veces con la persona que más pierde la paciencia es con el propio ser. Y en realidad uno tiene que tener paciencia incluso con sus propios esfuerzos. Yo estoy haciendo los esfuerzos que tengo que hacer. Y voy a lograr lo que quiero lograr. Pero no el, el, lo importante no es solo el resultado final. Es cómo yo vivo cada día. Porque vean ustedes. El resultado final de todos nosotros es el mismo. ¿verdad? Todos nosotros vamos a en algún momento a dejar este cuerpo. Y no puede ser que hasta ese momento yo esté en paz. Este. Todo este trayecto que es el viaje de la vida, cada segundo de esta vida, no puede ser que yo viva en un estrés permanente. Yo necesito vivir esta vida al ritmo que es natural, al ritmo que es sano. Y para eso tengo que tener paciencia conmigo mismo o conmigo misma. Y ahí tengo que aprender a pensar más lento. Porque vean, uno por pensar rápido, afecta su poder de discernimiento y de tomar decisiones. Uno a veces reacciona. Y si se hubiera dado un tiempito con paciencia para pensar, a veces las cosas se hubieran solucionado mejor si yo hubiera tenido paciencia a la hora de pensar. Entonces, por ejemplo, en este momento, Estoy aquí ahora. Si yo tuviera paciencia de escuchar, paciencia de obtener una respuesta, yo puedo pensar correcto en el momento correcto. No es por pensar rápido que voy a encontrar soluciones más, más rápido. Es por pensar bien. Y con paciencia que voy a encontrar respuestas. Entonces pues eso requiere que yo haga un momento de paz. Que yo haga un momento de silencio, de autoobservación y de escuchar. También tengo que tener paciencia con Dios. Porque a veces uno le hace preguntas, uno quiere respuestas... Uno quiere que, que resuelva y definitivamente responde. Pero a veces responde más tarde. Y uno tiene que tener la paciencia para esperar la respuesta. Y a veces la respuesta viene de diferentes maneras, con diferentes situaciones, que uno sabe que esa es mi respuesta. Y no es inmediata. Pero yo tengo que tener la capacidad de entender y confiar en que viene. Y vean ustedes qué interesante como uno está sufriendo o está con mucho estrés o con una presión interna que a veces ni siquiera es externa. A veces uno se la pone solo la presión y se exige tanto, tanto que uno no se da cuenta que las cosas todas tienen un proceso. Y al igual que, por ejemplo, si alguien quiere aprender a manejar, tiene que tener la humildad de aceptar que eh, va a equivocarse, que el carro se le va a pagar, que... Verán, no, no va a poder parquear rápido, que va a tener que ir lento. Igual de la misma manera que uno aprende un idioma, a veces hay cosas que uno no va a entender. De la misma manera, la vida es como una universidad. Y al igual que yo aprendo a manejar el carro, tengo que aprender a manejarme en esta vida. Entonces, si tengo paciencia... Una cosa que desarrollo naturalmente es constancia. Es decir, que tengo todavía motivación. Yo sé que lo voy a lograr, lo voy a hacer, pero con paciencia. Al igual que aprendo un instrumento, cualquier cosa que yo aprenda requiere paciencia. Hay personas que dicen, es que yo no quiero saber nada de, de internet, ni que el, ahora el Zoom... Ni que las redes sociales, porque yo empecé y me salió mal a la primera. Y yo ya no quiero saber más. <risa> Pero con paciencia, yo sé que una vez lo hice mal porque estoy aprendiendo. Entonces puedo tener apertura para hacerlo una segunda vez, una tercera vez, hasta que yo ya aprendí y puedo usar estos nuevos medios que me da la tecnología. Para todo se requiere esa paciencia. Ahora, en las relaciones con los demás, la mayor área donde necesitamos paciencia es al escuchar. ¿Qué tal si yo escucho al otro sin mantener antes el prejuicio de que la otra persona ya me va a decir esto? La otra persona es así. Entonces uno ya se sienta y lo que menos escuchas es el otro. Lo que más uno escucha es a su propia mente y sus propios prejuicios o preconceptos. Pero qué tal si yo me siento con paciencia, así como están ustedes ahora en este momento, y escucho con total tranquilidad al otro, sin necesidad de responder de inmediato. Me doy tiempo para escuchar. Y en ese tiempo para escuchar, tal vez tengo yo alguna idea que me viene, que es útil para el otro. Y si no, con solo el hecho de que la otra persona se sienta escuchada, sean mis hijos, sea mi pareja, sea mis colegas de trabajo, sea quien sea con quien yo conviva, con solo el hecho de escuchar con paciencia, ya eso... Genera buenas relaciones, genera un buen, un buen clima, genera confianza. Y a veces lo único que necesito es paciencia. Paciencia para escuchar. Y vean, la, para, si yo hay un día que no estoy teniendo paciencia, es mejor no escuchar. Porque lo que voy a hacer es responder mal. A lo que sea que venga, voy a responder con estrés. Entonces mejor yo hago un espacio para observarme y para retomar mi estado de paciencia. También yo necesito paciencia con el tiempo. Porque el tiempo, por ejemplo, tiene estaciones. Ustedes ven que hay una época lluviosa, hay una época seca. Al igual que las etapas de la luna, que tienen influencia sobre las mareas. Así, el tiempo tiene etapas. Y en esas etapas, cada una trae algo fijo que yo tengo que vivir. Y yo tengo que vivir cada etapa al 100%, entendiendo que si es invierno, si hay lluvia... Yo necesito tomar precauciones para no mojarme, para no resfriarme y para cuidar las plantas y saber que es invierno. Entonces, si yo sé que es, sencillamente me preparo para vivirlo bien y siempre andar sombrilla. De la misma manera, en mi vida personal, si ustedes se observan, ¿en qué etapa de la vida estoy yo en este momento. ¿Qué es lo que me dice el tiempo para mí? Porque hay momentos en mi vida que son para sembrar cosas nuevas, para ser creativo, ¿verdad? Para, hay otros momentos que es preparar terreno. Tal vez no estoy sembrando nada, solo estoy preparando mi vida para lo que viene. Hay momentos de sembrar, hay momentos de esperar, de dar eh, sostenimiento a lo que uno ya tiene, de cuidar. Y el, el tema del cuidado requiere mucha paciencia, porque a veces vienen bichitos a lo que uno sembró y hay que sacarlos. Y después vienen momentos de cosechar y de recibir. Cada momento es valioso. Entonces, ¿en qué tiempo de mi vida estoy hoy, ahora? Y entender que no me puedo saltar ningún proceso, que yo puedo vivirlo. Pero para eso tengo que tener la capacidad de escuchar mi verdadero ser y así escuchar mi intuición y sentir en qué momento de mi vida estoy y aceptarlo. Y cuando uno no, no se escucha a sí mismo y escucha mucho tal vez solo su mente, pero no su ser no el, el alma, no su interior. Lo que pasa es que uno no se da al ser lo que necesita recibir. Y en este caso, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, estuve en una época de mucho trabajo, de hacer cosas nuevas, y estaba seguramente tan involucrada en la acción, que no escuché que mi cuerpo me decía que era tiempo de descansar hasta que me dio un golpe el corazón que me llevó a emergencias y en emergencias me dijeron, hey, usted tiene algo ya ahora en su corazón y eso para mí fue como una alerta roja y esa alerta roja me dijo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy corriendo tanto? ¿por qué no me he dado tiempo de escucharme? Incluso aunque estoy haciendo algo bueno, ¿qué es lo que necesita mi ser ahora? Y en muchas ocasiones yo necesito tiempo para mí. Y puede ser que uno tenga contextos difíciles, situaciones en la familia, pero uno no necesita siempre ser el que resuelve todo. Uno no puede tampoco ser el que todo lo cambia, lo soluciona. En realidad cada quien tiene su papel y cada quien tiene su poder, el poder de su propia vida. Entonces yo necesito también como replegarme, volver hacia mí, confiar en los demás y confiar en mí, confiar en el tiempo y ya dejar de ese estado mental. De estar siempre trastornado por lo que le pasa a otros y que yo no puedo resolver. En este momento no voy a manchitar mi mente. La voy a conectar otra vez con un espacio de paz. Y desde esa paz volver a conectar con mi ser. Con la fuente, con el alma suprema, el ser supremo. Y desde ahí actuar distinto. Porque lo más importante, ¿saben qué es? Lo más importante no es resolver lo externo. Lo más importante es mi estado interior. Porque esta vida al final, lo que me voy a llevar es con qué estado interior estoy viviéndola. No son los títulos universitarios, no es la cantidad de parejas, no es... Eh, eh, cuántas cosas tengo físicamente, en realidad es cómo viví, cómo viví mi vida. Y muchas veces para vivir mi vida bien requiero esa paciencia.